Señores, por otra parte, yo quiero compartir con ustedes un video de algo que precisamente ocurrió en el municipio de Santo Domingo Norte. Un hecho que para mí me resulta, como yo vengo diciendo desde hace tiempo, que debe llamar la atención a las autoridades. Muy importantes esfuerzos se dan a conocer en el proceso de reforma policial y todo lo que tiene que ver para manejar los temas de la delincuencia. Pero yo creo que a veces se llevan a cabo hechos que para mí representan ...una especie de medición de los delincuentes... ...a determinadas zonas y demarcaciones... ...precisamente en la calle 28... ...del municipio de Santo Domingo Norte... ...Villa Mella... ...un grupo de personas... ...observen ustedes ese video... ...están sentados jugando dominos... ...ahí en presencia de niños... ...ahí que lo tienen en los brazos... Mire esa jovencita como tiene... ...un niño en sus brazos... ...tiene la otra dama que tomar la niña... ...para evitar ser golpeada o maltratada... ...dos individuos llegan a este lugar... ...una especie de colmadón... ...asaltan a todo el mundo... Lo despojan de su pertenencia, no tienen que ver que haya niños que estén ahí como si nada. Observen eso, observen qué hecho de barbarie. Miren cómo estos individuos, uno con un pasamontaña, una especie de, de, de, para cubrirse el rostro, otro con un casco de motor, miren cómo llevan a cabo este hecho, un asalto. Este grupo de personas jugando dominó específicamente en un colmado aquí en la 28 de Villamella. Me refiero precisamente a nuestro municipio de Santo Domingo Norte. ¿Qué yo quiero significar con esto? Hay un tipo de rasterismo de delincuentes, de atracadores que andan en la calle, que andan sin temor de ser detenidos ni ser apresados por la policía. Ellos no le temen a esto. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Estos hechos se están llevando a cabo sin respeto por los niños, por los, esta joven con un niño en sus brazos, otra niña ahí acompañando a esos señores. Y los delincuentes no tienen nada que ver, ni tienen respeto por niños, ni adultos, ni ancianos, ni nadie. Ellos actúan sin tener que ver, poner en peligro la vida de niños. ¿Qué pasa? Atención a las autoridades, de la dirección de la policía de Santo Domingo Norte. Estos delincuentes tienen en zozobra toda esta zona de villamella específicamente desde la calle 28, la 29, la 31, toda esa zona por ahí. Yo tengo reportes y denuncias de personas que dicen que no pueden sentarse al frente de una galería de su casa, porque los asaltantes llegan en motocicleta, lo despojan de sus pertenencias y por ahí mismito se van como si nada. ¿Qué está pasando? Esto es una especie de medir el pulso de las autoridades. Medir la respuesta de las autoridades en Santo Domingo Norte. Probar a ver cómo responde la policía. ¿Qué debe haber? Respuesta contundente de la misma manera como llevan ellos a cabo estos robos. Debe haber una respuesta contundente. Me circunscribo solamente a esta zona. Porque también tengo denuncias de otros lugares que hay delincuentes que llevan a cabo esta práctica. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ellos están midiendo hasta ver a dónde llega la policía y cuál es la respuesta que le pueden dar. Para de esta manera ellos saber si se mueven a otros lugares o no con este tipo de delitos, este tipo de atracos, señores, ese video se hizo viral este fin de semana. Nosotros esperamos que la policía... Pueda dar respuesta contundente en este sentido, señores. Este tipo de prácticas se lleva a cabo en esta zona, señores. Me gustaría ver, vamos a ver los teléfonos ahí, por favor, a ver. Si tenemos denuncias de otra zona de allá de Villamella que se estén llevando a cabo este tipo de asaltos, señores. Hay denuncias de diferentes lugares, cómo se están llevando a cabo estos asaltos. Es preocupante. ¿Por qué me resulta preocupante? Porque estos son unos delincuentes, unos jóvenes, unos adolescentes que andan midiendo el pulso a ver la respuesta de la policía en este sentido. Y creo que la respuesta debe ser de la misma manera, contundente. Debe haber una respuesta contundente en este sentido porque este tipo de delitos no se pueden permitir que se propaguen en Santo Domingo Norte, señores. No se puede permitir, las autoridades tienen que dar respuesta de esta misma manera. Hay situaciones, hay, pero sí, pero hay que darle respuesta. Respuesta de inmediato, ser detenido y ser presentado ante la acción de la justicia. Respetando sus derechos humanos, sí, pero hay que detenerlo. Hay que detenerlo, hay que llevarlo ante, la, ante las autoridades del Ministerio Público para ser presentado ante un juez. Señores, hay un grupo de delincuentes y asaltantes que andan en motocicleta en Santo Domingo Norte y pretenden tomar posesión de este terreno y eso no se le puede permitir. Eso no puede pasar. Debe haber una respuesta contundente de las autoridades en este sentido. No se puede permitir que estos jóvenes lleven a cabo esta práctica sin control y sin nadie que lo detenga. Ya no hay respeto por niños, ni mujer, ni nadie. Fíjense cómo ellos llegan, estas personas están compartiendo, jugando domino ahí frente a un lugar y no tienen que ver, hasta acá casi agreden a los niños. Vamos a ver, buenas noches, su nombre y de dónde, por favor. Sí, buenas noches, mire, aquí la policía eso está acabando el país y aquí había un general que podía hacer todo eso, que era el señor Castellano. Castellano, ¿y está retirado el señor Castellano? Eh, está el, el problema que le pasó y lo retiraron y lo aprisionaron. Oh Dios. El castellano hizo el trabajo, lo hizo en Puerto Plata, lo hizo en Santiago, lo hizo en la Romana y lo hizo en la capital. Y él lo aprisionaron con. Lo... lo retiraron, lo retiraron. Y lo retiraron. Está bien. ¿Su nombre, señor? Imagínense. Muchas gracias, señor. Muy bien. Señores, miren. Oigan lo que está diciendo ese señor, un general que tal vez podía hacer el trabajo, pero fue retirado. Hay veces que hay retiros que son justificados por un tema de edad, de tiempo, y como lo establece la ley ahora. Yo creo que la autoridad tiene que dar una respuesta contundente, señores. Ese tipo de asalto, de raterismo no se puede permitir. ¿Por qué? Porque, dígame usted, esos jóvenes llegan en presencia de todo el mundo... Un negocio que hay más personas, llegan y asaltan lo los que están jugando dominos, entran para el negocio y asaltan a los demás, como que nada está pasando. Eso no puede ser.